Este tercer tema constituye o se denomina las operaciones del activo. Dentro de este campo de las operaciones bancarias, las operaciones del activo las vamos a denominar como la siguiente: ¿Qué, ¿Qué es un activo? ¿Qué es el activo? Ya conocimos qué son los activos, lo que posee toda entidad financiera. Ahora, las operaciones del activo estamos determinantes como los, la garantía. ¿Qué es una garantía la garantía es un documento que respalda o avaliza a un tercero la obligación contraída por el deudor es decir si éste incumpliere con lo había acordado al inicio estos pueden ser bancarios fiduciarios hipotecarios o prendarios vale recalcar que una garantía no es un juego en un sistema financiero para poder otorgar una garantía hay que, ser, hay que tener muy claro cuáles son las condiciones y las reglamentaciones que la entidad financiera a usted le solicita como acabamos de mencionar ser garante no le exime a usted de la responsabilidad más bien lo hace inmerso esta responsabilidad por las, las, los, eh, por, por las responsabilidades adquiridas en una entidad financiera ahora bien vamos a ver claramente qué es un concepto de garante qué es un garante el garante es un aval o es una firma de una persona natural o jurídica que respalda una operación contraída por el deudor en este caso si es que el deudor incumpliere con las, las operaciones o con la responsabilidad adquirida con la entidad financiera el garante tiene que hacerse responsable de esa operación financiera este garante puede ser Persona natural o persona jurídica. ¿Qué es la garantía bancaria? La garantía bancaria es un documento emitido por un banco o una entidad financiera, como su nombre indica, con la finalidad de respaldar o avalizar una obligación de clientes, de los clientes o de terceros, si es que estos incumplieren con las obligaciones contraídas en el mismo estas garantías bancarias pueden ser entre otros los siguientes avales fianzas cartas de garantía la garantía hipotecaria en un, dentro del campo financiero existe la, las garantías y la garantía hipotecaria como su nombre indica es aquella que se da cuando se comprometen en calidad de garantía bienes de larga duración no bienes de corta duración los bienes de larga duración son aquellos como terrenos, edificios, maquinarias, equipos, eh, instalaciones, entre otros. La garantía fiduciaria. Este término muy utilizado dentro de las instituciones financieras y a veces un poco engorroso o que eh, confunde a las personas. ¿Pero qué es la garantía fiduciaria? Este se da cuando la operación se respalda mediante documentos negociables que se aceptan como garantía para respaldar obligaciones contraídas por el deudor y que pueden ser los siguientes es decir nos damos cuenta claramente que aquí menciona fiduciaria cuando se negocian documentos y documentos financieros negociables estos pueden ser entre otros bonos certificados de tesorería inversiones en títulos valor por entidades financieras certificados financieros cédulas hipotecarias que es una segura hipotecaria como es un título emitido por, un, por bancos que tienen capital hipotecario garantizado por un capital de reserva del de banco del estado y además también tenemos los pagarés que son documentos que nosotros conocemos y los adquirimos cuando obtenemos una responsabilidad de crédito de una entidad financiera la garantía prendaria esta garantía prendaria se caracteriza por presentar bienes que son perfectamente identificables y movibles es decir son bienes muebles y se comprometen en calidad de garantía es decir cuando nosotros dejamos eh, en garantía eh, inventarios dejamos en garantía vehículos maquinarias equipos son eh, bienes movibles Bien, dentro de este campo tenemos los tipos de préstamos para ello vamos a iniciar a dar a conocer brevemente qué es un préstamo, un préstamo es una obligación contractual en la que un prestamista le entrega dinero a un cliente o terceras personas a cambio de un interés y de una comisión en un tiempo determinado las condiciones para, o típicas de un préstamo son las siguientes el monto de capital el plazo la tasa anual de interés la garantía que se otorga y las modalidades de desembolso entiendes esto modalidades de desembolso como que en muchas entidades financieras existen mm, formas de desembolso es decir del dinero no se desembolsa todo el capital eh, al 100% en un, solo, en un solo pago sino se lo realiza en diferentes pagos de acuerdo a como el cliente lo desee esto puede ser eh, mensuales, bimensuales, quincenales, trimestrales entre otros el préstamo hipotecario. Este préstamo es concedido generalmente a largo plazo ¿sí? y respaldado con garantías hipotecarias a través de bienes de larga duración. Es decir, cuando nosotros hablamos de préstamo hipotecario es bueno, un préstamo hipotecario para adquirir para una vivienda, ¿no es cierto? Cuando nosotros queremos construir una vivienda propia para no. Entonces, estos, estos préstamos son generalmente concedidos a largo plazo. Eh, y que tienen bienes de larga duración como terrenos edificios maquinaria entre otros el préstamo prendario es aquel que se concede con garantía de una prenda eh, esta puede ser comercial o puede ser industrial y que sea fácilmente identificable así tenemos las maquinaria un vehículo un equipo un inventario entre otros los préstamos de Firmas o sobre firmas o de consumo, que es el más común que nosotros eh, adquirimos o vamos a una cuando vamos a una entidad financiera, es aquel préstamo que se concede con garantías personales. Es decir, usted acude con su garante y si su garante es una persona eh, que tiene cómo responder por este préstamo, pues este préstamo es concedido. Además, sabemos que un préstamo de consumo no va, va más allá de los cinco mil dólares es decir hasta los 5 mil dólares será un préstamo de consumo cuáles son los destinos de, este de los créditos los destinos del crédito son para financiamiento de capital de trabajo para financiamiento de compra de vehículos sean estos de uso particular o de logística eh, de un institu de institucional para financiar la expansión o el crecimiento de su negocio para la compra de activos también para créditos estudiantiles en la educación o para compra de artículos de menaje entre otros. Dentro de este campo de los préstamos, también tenemos otro tipo de préstamos que se denominan como los sobregiros. ¿Cómo se dan estos tipos de En primer lugar, para un, dar un sobregiro o para tener una manera de préstamo en sobregiro esto se los entrega o se los otorga a los cuentacorrentistas es decir aquellas personas que manejan una cuenta corriente ¿Qué son los sobregiros son préstamos que conceden los bancos a los clientes que sobregiran su cuenta corriente que el banco autoriza y efectúa el pago de los cheques presentados a través de la cámara de compensación es decir si usted es un cuenta cuentacorrentista usted gira cheque y a su, su cuenta sobre el valor que usted tiene en su cuenta supongamos que usted tiene en su cuenta 100 dólares y genera un cheque por 150 dólares si usted cumple con los requisitos que el banco le ha solicitado como cuenta correntista automáticamente el banco le otorga un crédito en forma de sobregiro por el valor restante del cheque para hacerlo para cubrirlo recuerden que estos cheques se presentan en la cámara de compensación además son considerados como títulos ejecutivos y devengan la máxima tasa de interés permitida y la comisión respectiva vi, vigente a la fecha de la concesión, más la máxima demora vigente a la fecha de pago. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted gira un cheque por el, por el excedente del que usted maneja en su cuenta, el banco le otorga el crédito y ese crédito otorgado tiene una tasa de interés por el tiempo de que le entregan a usted el sobregiro. Además, si usted no cancela ese préstamo en ese tiempo establecido, también se hace acreedor a una mora establecida del interés. Existen dentro de este campo comercial dos tipos de sobregiro: el sobregiro ocasional y el sobregiro contratado. El sobregiro ocasional es aquel que se genera ocasionalmente, cuando un cuenta correntista libra una orden de disposición de recursos por un valor mayor al disponible en su cuenta. Claro está, el cuenta correntista no lo hace esto muy seguido, entonces es una forma ocasional. Entonces, eso, eso es un, es un sobregiro ocasional en el cual el banco, sin tener que consultarle a su cliente, le hace el pago del cheque por ese monto que ha girado. Por el contrario, el sobregiro contratado, este como su nombre indica, es aquel que se da cuando existe un contrato o un convenio entre el cuenta correntista y la entidad financiera ellos llegan a un acuerdo celebran un contrato en el cual se pone un monto establecido para la línea de sobregiro y por un tiempo también establecido y por los intereses del caso es decir durante ese tiempo el cliente podrá girar los cheques que él requiera para cubrir sus necesidades de negociación o de compra o de venta, y el banco simplemente, como tiene el contrato, sabe hasta qué monto puede sobregirarle y el banco automáticamente le va a realizar el sobregiro. ¿Cuáles son los requisitos que se necesitan para realizar aquello? Primero, mantener, un, mantener sus saldos promedios en niveles razonables, no registrar continuos cheques devueltos ya que esto puede presumir que el cliente se encuentra en un juego de cheques de acuerdo al monto manejar eh, o mantener firmado el pagaré de garantía o haber presentado al banco una garantía real tener una antigüedad de apertura de la cuenta mínimo de seis meses es decir que usted ha manejado su cuenta durante un tiempo de seis meses y mantener actualizados sus datos informativos personales como dirección domiciliaria oficina eh, de teléfonos entre otros gracias